La capital de los simios, esta semana en Capital de los Simios, hackean sitio del Banco Estado. Y así nos quieren meter el voto electrónico. Simios destruyen parte del cementerio general y hacen de las suyas en Plaza Laquedano. No respetan a los vivos y no respetan a los muertos. A Lavín no lo dejan hacer campaña. ¿Viene la Vincito Comunica? Contraloría formula cargos a siete generales de carabineros por su rol en estallido social. Y la primera línea creo que ha recibido bono por tirar Molotov. Todo esto y mucho más ¿en dónde? En la capital de los simios. Formación completa otra vez. Formación completa. Sí, me es perfecto. ¿Cómo estamos, Pachón? No sé cómo viene la manzana mira. y mía. Ese se ve ¡Desperté! <risa> ¿No le hizo casa a la abuelita que fue a venderle fruta a la casa? Claro <risa> Oye, desperté, ¿no? Vengo bien, me hizo bien dormir ah, ¿Podríamos, ¿Podríamos decir que Fanchop despertó? Eh, hace tiempo ya. Ah, <risa> ¿Cómo estás, profe? Bien, bien acá ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, pues Bien, súper bien Aquí Excelente Esperando el 18 oh. Oh, 18 de octubre Para dónde? fondearme en casa Sí, estos <risa> desgraciados no levantaron la cuarentena, hijos de la super y mega grande de campeona soberana de la... Esa de misma. misma, exacto sí. sí, será un 18 austero, a solas Sí Sí, pero no importa Algo haremos Sí ¿Nos meteremos al computador? Sí ¿A hackear sitios? <risa> ¿Sí? sí, muy bien Ya sabemos de dónde proviene ese hackeo <risa> ¿De dónde van, profe? Bueno, se pidieron en el banco estado, que no podí... No. Ah, las filas que vi yo no eran para el pan, ¿no? No eran las filas para el pan, no. no. No era que tampoco hayamos vuelto al tiempo lo ve. Se ah, le cayó el wifi. <risa> <risa> o sea, que son... En el fin de semana detectaron que había un malware. Eh, ¿Qué es un malware? Un malware es eh, un programa que tiene contenido malicioso. ¿Como capitán? <risa> ahí está, deberían tener un bien, War oh, Claro en <risa> <Batón base. risa> Y entonces dijeron, aquí hay una brecha de seguridad que está rota Por lo tanto, no vamos a atender a nadie mientras esto no se solucione <risa> Y el problema es que la pobre gente que el día lunes de la mañana estaba ahí Esperando sacar su 10% Esperando sacar su, su IFE Estaban todas las mamás luchonas tratando de sacar el 10% que le retuvieron a sus parejas, güey. No, no, no, pero imagínate, no es tanto la gente que llegó, imagínate esa persona que hizo dos horas de cola y justo le tocaba a él, ¿cachai? Y oh, llegó a la ventanilla y se y cae el así sistema. Y se cae el sistema, weón. No, sé si el sistema estuvo caído antes, no alcanzó a ser tan, tan triste. No, pero conociendo esto, estos gallos, claro, dejan hacer la cola a la gente, la gente va pasando a poquito y adentro te dicen, es que saben que estamos sin sí, sistema. Tiene que venir otro día es que Y el huevón fue... de ahí, no le dice a los demás que están en la cola Porque se va enojado echando puteas sí. Es que eso fue lo que pasó Yo hago eso sí. <risa> <risa> Hoy oh, me, de... es me acordé de una vez que eh, fuimos con facho al cine A ver la película uh -huh. Guerra Mundial Z Sí, de la mano Fuimos de la mano ¿Ah sí? Fuimos en la mañana tempranito como a y 11 de la mañana uh -huh. Para aprovechar las funciones baratas íbamos saliendo y ya había la megafí y la verdad nosotros empezamos a hacer spoilers. <risa> <risa> Son de esos locos así como, no dan ganas de matarlo, no dan ganas de matarlo. ¿Te pusiste a gritar, weá, cuando salimos? No, vos también, pues, weá. <risa> vos dijiste el final de la película. <risa> pero vos también, <risa> Va a tener que hablar de esa película alguna vez, profe. ¿entonces? Sí, sí, pero eso no se hace, no se hace ese tipo de spoiler. No, obviamente. Sí. La cosa es que estaba toda la gente haciendo fila para poder entrar al banco. Y le decían desde el banco, no, tranquilo, estamos con un pequeño problemita de seguridad, pero apenas lo solucionemos, vamos a dejar pasar a toda la gente sin problema. El drama es que no se solucionó. Y durante todo el día no tendieron y la gente estuvo como, hueones, haciendo fila. Y al final no pasó Es que cuando se cae el wifi... Cuesta, cuesta. Están... Sí, pues. A lo, mejor, a lo mejor tenían BTR. No, <risa> <risa> no BTR. no, ah, BTR. BTR. Claro. Porque esos mismos desgraciados dijeron que si le seguían haciendo broma, podían quebrar ¿ah sí? ¿sí? ¡ah, mira! Ah, que, no, que no veo ¿sí? ¿de veras? sí están urgidos. pitánse tan orgívos sí yo así como, no, si si no somos tan malos si no se nos cae el internet <ríe> por gana, favor por favor, contrátenos <ríe> sí. el... bueno, el presidente del Banco Estado llamó a la calma dijo que que no había problema que alcanz... que todo esto todo esto cierre de... fue preventivo así que que a nadie le quitaron plata aunque hubo casos de gente que se metió y cachó que no tenía plata en las cuentas. Pero dijeron que, que era solamente un problema de, de, de servidor y que no era problema de las cuentas propiamente tal. Del que sirve. Claro. O sea, a mí me quitan toda mi plata, no me voy a asustar, no tengo por qué asustarme, porque no es un problema en la pantalla más que dices eh, saldo cero. ¿Mm? No es que yo no tenga plata, que esa plata en teoría está respaldada. Ah, ya. Porque la libreta lo hizo, o sea, si tú pasas la libreta por el este, te tiene que salir la, la plata. ¿Ya no se ocupa la libreta? Ah, por eso, bueno. <risa> <risa> <risa> tanto el <orquí? risa> <risa> Oiga, profe, pero en, en ese sentido, eh, por ejemplo, ya si llega a pasar algo así como más grave, que la gente pierda su plata, eh, ¿quién responde? Yo entiendo que tienen seguros y todo eso, pero siendo banco estado, respondemos todos? No, porque es una empresa privada. ¿Sí? El, el estado tiene participación. Pero más de la mitad de su eh, composición es capitales privados Por eso que ya no es banco del Estado De ah, Chile, le quitaron del Sí, ahora es banco de Estado uh -huh. De Chile ya no Claro Pero ¿Todo? en todo caso con Jacob no, esto pone roban igual pero... Imagínense si cobran 200 pesos por hacer el giro, 300 pesos por meter la tarjeta, y así ¿eso y sigue. Creo que el pato se equivocó escribiendo los códigos ahí de seguridad. Claro, pato. Claro, no, se escucha ahí al fondo. No. Exactamente. Y el, el problema está en que el, el banco tiene que responder. O sea, existe algo que se llama garantía estatal de los depósitos. Pero eso es para cuando el banco se va a la quiebra. Ah, ok. Que te responden por el 100% de, de lo que tú tienes ahorrado en cuentas de ahorro, 80% en cuentas vistas uh -huh. y me parece que 70% en cuentas corrientes de todo lo que tú tenías depositado. Pero esto ya se solucionó. Sí. Sí. sí. ¿Y se descubrió de dónde venía todo ¿o no? No, se cree que fue desde afuera, internacional. Ah, ya. Yeah que fue un hackeo que le hicieron así como porque están aburridos que ¿Desde Venezuela? ¿Eh? Capaz pues. ¿Sí? Hacker de Bolivia Bueno, es que, mira Para que te hackeen desde Venezuela, primero ellos tienen que tener internet Ah, ¿de verdad? <risa> Pero está en la constitución, por favor Ah, ¿verdad que está en la constitución? Sí, pues. Que tienen internet gratis Claro Pero no hay <risa> Te hackearía Si pudieras <risa> <risa> Inserteme meme aquí Exacto. <risa> así que está Antorgio están todos con Hola. tan más que moja con retraso <risa> harto viejo el chiste profe. ¿sí? sí uh, bueno la cosa es que eh, se solucionó el problema en teoría en teoría eh, no. así que esperemos que no vuelva a pasar porque que, que mejore la seguridad del banco que le, que le paguen mejor que contraten, que descubran quiénes fueron y contraten a estos hackers para que yo hagan la seguridad ¿no vieron Mister Robot estos buenos? no parece que no no, una serie que tenemos que hablar también Sí Mr. Ross. No, y que mejore también la seguridad de todo eh, Este tipo de, de sistemas Porque nos quieren meter el voto electrónico Para las próximas elecciones Para la gente que no puede ir a votar Y se hackean la cuestión del banco Imagínense el otro O sea ¿Qué, qué confianza podemos tener en ese sistema? No, la página del cerbel ahora vale hongo comparada con la página que había antes Me acuerdo que elecciones.gov.cl Que existía antes ¿Mm? Era una página que tenía más seguridad Y ahora no existe esa página Ahora te en la página del Cervell y ahí están los datos históricos Pero son unos datos de mierda ¿no? sí. Que parten del año 89 Cuando existen Datos históricos desde la primera elección que hay en Chile Están uh -huh. Pero lo bueno que tienen que darse la paja a buscarlo no? no, porque tiene que ser después de la dictadura Ahí ah, vale. de la dictadura, ¿verdad? De dictadura, de dictadura. Sí, pues, Ahí vale, ahí vale. Si, no, si no, para atrás no vale. Oiga, a propósito de dictadura, se celebró, bueno, un 9 11 de septiembre, que en el segundo bloque vamos a estar tocando el tema. Y los, los simios se hicieron de las suyas? Ojo, ojo. Pero era. Era habitual. Y no, y... no sé si vieron la noticia: Simio mató a Simio, quiso matar a Simio. <risa> No, esa no la vi. ¿Qué pasó? ¿No? Ahí? Que un simio tiró una piedra a los pagos. <ríe> y le llega a otro camote. <ríe> <ríe> el camote. ¿Vos qué en el video en YouTube? Bien, uno menos. Una... <ríe> Como estos locos, ¿te acordás que estaban tratando de botar un poste? con un cable sí. y de repente como que todos sueltan y un loco sale volando ¡Ah! ¡Ay, pues loco murió! ¿Sí, sí, Hay uno que se subió como un poste y después se cayó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con la cuerda? Sí, como uno fue así. Sí. Ay, y y el que se lo cayó lo... el caballo también que se murió. Y como dos que se cayeron? Sí, bo. No, se sí fue a ¿Y pero qué pasó en esto, profe? Bueno, ¿les dieron permiso para poder marchar? Con distancia social, obviamente, con todo... El... Pero es una marcha que se conmemora todos los 11 de septiembre. Efectivamente. ¿La hacía Gladys Marín, me acuerdo? Sí, la romería. Sí, cuando Gladys Marín era mojado por el guanaco, y icónicamente. Pero iba con una velita, yo me acuerdo. Sí, porque era una romería. <risa> Todavía me acuerdo de esa imagen de Gladys Marín como un gato mojado. <risa> Que era flaca con el pelo así como medio Y el maquillaje de la chula Cuando tenía pelo oh, se, creó oh, él, bueno. se está yendo al chancho, profe oh. Usted es diabólico ¿De ¿De ¿De ¿De Gladys? Pero está viva no, en Cuba no, ¿no? Ella vive Está vive en todos los corazones de los comunistas Exacto Oh, pobre Gladilla. Si tuviera estado vivo mi tata, yo creo que hubiera repartido un pedazo de ella cada uno. Oh, no, fachó. ¿No? Primer strike. Primer strike. Sí, se lo oh, ganó. Perdón. Uh, bueno, la cosa es que, como es normal, ellos hacen su romería, van desde el monumento de Salvador Allende, que está en la plaza de la Constitución, hasta el cementerio general. Es el pique que se pega. Ahí van marchando, caminando y toda la cuestión. Pero al llegar al Cementerio General, estos desgraciados fueron y, como todos los años, un grupo de no más de 60 desgraciados, de simios, pero de los simios malos, Ajá. fueron y bloquearon el tránsito, pero empezaron a hacer tiras a las murallas del Cementerio General. ¿60 personas? Sí, bueno, atacaron tumbas, hicieron barricadas, Carineros tuvo que entrar con el carro lanzagua hacia el interior del Cementerio General. No deja ni siquiera descansar a los muertos, man. Ojo, que tuvo la culpa a los papos porque entraron al cementerio. Ah, ellos son es los culpables de provocar. Sí. Ya, ahí está. Eso, eso explica muchas cosas. Ah, o sea, llegaron claro. Y entraron con vehículos y armados. Ahí está, po. Ah, Que estén haciendo tiran en las murallas que estén poniendo barricadas, lo mismo. No, porque no estáis respetando su libertad de, de expresión. Ah, de veras, que Boric lo dijo. ¿Seguimos? Sí, <risa> se me había <vio> <risa> olvidado. Así que, bueno, y después estos desgraciados no contentos con eso marcharon a plaza Dignidad ¿Dignidad? En Dignidad Oye, sí. caminaron lento. ¿Sí? En todo caso ¿Para no son flojos? Claro Y estaban hasta con cartelitos y... Todo esto lo vimos porque teníamos puesta la webcam de punto .fm punto cl. Ah, muy bien sí. ¡Sí! Oye, hay una profe que me hacía clase en la foto ¿Sí? ¿De verdad? ¿Qué te ha no. puesto que era profe historia? No, era de, de diseño Ah, chuta. Uy, parece oh, Estaba diseñando molotos. Parece que ella. Uh, mándenle un lindo besito y un saludo. Sí, pues, mandenle un preguntas. cómo se saludo, llama? Saludo, no. ¿No? No. Ah, oh, ya. Ni no sí. me interesa esta altura. <ríe> Qué bien. Oiga, pero ¿algún detenido? ¿Algún, eh, aparte de todos <ríe> los demás. <ríe> Qué buena la talla, este weón. ¿Cuándo es habrá detenido al, por esto? Ando chistoso sí. por eso. <ríe> Imagínate que después. Yo alcancé a ver cinco guanacos ahí en Plaza Italia, cinco. Y no hay detenidos Y estos locos se volvían a reorganizar, volvían a salir, volvían a salir, o sea... No hay, hay... cifras No Ah, Aún. pero hay detenidos Hay detenidos, pero eh... no hay cifras Aproximadamente fueron 350 personas a la marcha Pero de cifras de detenidos no hay All ah, right. ya. Pero esto pasó el día 11 Ahora entonces... estamos a día lunes, ¿Ven? estar en la casa entonces? No, de más que están en la casa ya? ¿Sí? Porque esto locos no les salen ni por curado. No, que el lunes, si el lunes se levantan, tienen que ir de nuevo a Plaza Baquedano a protestar. Es que lo estoy haciendo por Chile. Ya me metieron la puntita van a seguir. ¿Te acuerdas? Es que fue, me parece que fue Pamela Giles, no estoy seguro, pero ¿Mm? me parece que fue Pamela Giles o Florcita Motuda o un diputado de Revolución Democrática que dijo que había que pagarle un sueldo a la gente que iba a protestar a Plaza Dignidad porque muchos de ellos habían perdido su trabajo por ir a hacer ese deber patriótico de ir a protestar a Plaza Dignidad. Me y, huele la Florcita Motuda. Y, sí, a mí me huele la Florcita Y proponían Motuda. que el Estado les pagara como un bono o un, un subsidio o un sueldo, por así decirlo, por ir, por, porque ellos eran los chavales sociales y yo lo estaban haciendo por Chile. Ah, ¿En, ¿en, claro, serio? ¿En serio? ¿En serio, güey? Oh, ¿No, voy. no huevo? Yo hubiera ido a picar piedra para allá. Sí, igual. <risa> sí, también. A ¿Medio tiempo, sí? Sí, medio. Media jornada. Media jornada. Dejaron la calle, la calle Carabineros. Mira, no, no, no podéis tener una calle y llamar Carabineros de Chile y por la mala wea. Bueno, dejaron toda la calle así, pero derruida, derruida, así, nos dejaron piedra sobre piedra esto, desgraciados. Sacaron los adoquines, sacaron la, la vereda, sacaron lo, la calzada, sacaron el pavimento... ¿Volvieron a sentir a los semáforos o no? Me parece que no, me parece que no. Ah, ya. Podemos que circular entonces. De hecho, de la, de la, del círculo de la Plaza Italia, no es que ya estaba con pastito de nuevo, mm. ya había una parte que ya estaba sin pasto. Oh. No ah, sé ¿Se lo, si, se lo no comieron? Sé si por el agua, <risa> porque todos están comiendo y... <risa> mira son simios son vacas ¿no? <risa> son cibios vacas así son <risa> <O> caballo <¿no? risa> oigan chiquillos pero eh, sí si, perdón si ah, ya, ya. esa mismo eh, la... no pues tenemos que saludar a nuestro auspiciador, pues sí ah, era era de saludar bien. a y PTV ¿eh? que es la nueva forma de ver televisión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 Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale. ¡Hola Roland! ¡Héjale! ¡Adiós, saludos! Cabros, ya empezó nuevamente el Campeonato Nacional, así que... Yuhu. Y estamos en los playoffs de la NBA. Y los partidos están, pero, demasiado buenos. Así que aproveche de tener Rolandino y PTV para que pueda ver los partidos sin problemas. Oye, cada uno unos partidos que estuvo diciendo Bielsa, hace poquito, Todo bueno. El, ¿Perdió contra el, el, el Leeds con el Liverpool? Sí, por un penal ¡Partidazo! Sí. Y fue la figura que contrató el, sí. el Leeds Se mandó el, <ríe> el cagazo Al final, pues sí Exacto <ríe> Pero partidazo En su reestreno en la Primera División Contra ni más ni menos que el Liverpool el actual campeón uh -huh. Entonces... Chample. No, partidazo bueno. todo, todo eso mucho más en Ronaldinho y PTV Ya tendrá su oportunidad ese jugador claro. Así como la tendrá también el señor uh, Lavín Comunica la se comunica De hacer su campaña ¡Hola! Soy Lavín ¿Y te ha puesto un pico en el ojo ¿qué? David, No me dejaron aparecer en la Franja Televisión ¿Qué pasó con Popina ahora? Va a hacer campaña eh, por el apruebo en las redes sociales po. ¿Ya? ¿Y por qué las redes sociales? ¿Por qué YouTube. no? La tele? Si él Dijo, digamos, el niño símbolo de bienvenido po. No lo dejaron, le hicieron una tapa al Sí. ¿Sí? ¿La Torquita no, no lo dejó? ¿Y tanta no? buena que le tiene? Y él dijo, voy a hacer mi propio canal <risa> Con mujeres <risa> Y juegos de azar Ya <risa> No, no creo que la haga, es todo punta No, sí. este, este loco la lo va a hacer con curita y con... <risa> <risa> con una <boendita>. Claro <risa> Y todos los primos claro. <risa> Las primas Las primas Oye, no sé si alguien sabe por qué molestan tanto a la gente de México del Norte ¿Han por... cachado esa talla? Yo le he visto en varios lados de que eh, la, los lo mexicanos, los norteños, como que se comen entre ellos, entre parientes. No, no, no he hecho. Eh, no sé, pero... Bueno. Que nos escriban a nuestro correo. Sí, capitaldelossimios.com sí, o por... capital.simios.fm.cl eh, Y ahí que nos escriban. Porque... Sí, que nos expliquen por qué molestan a los mexicanos del norte con, con el tema de los parientes. Así como cuando dicen que la UDI son puros primos. Sí, por... Se casan entre primos. Oye, ¿sigues la el sigue o ya se hizo...? ¿Lo, lo echaron. ¿Del Partido Socialista? ¡Ah, lo echaron! Bueno, aquí dice que la, la UDI lo, lo sacó de la, de la... Fue la UDI la quien sacó de la propaganda política televisiva. Pero es que la UDI estaba casi en su totalidad por el rechazo. Es que yo creo que más que por la vuelta chaqueta de, mm. de la DIN por esto de ser socialdemócrata, social. De, independiente, lavinista, ocultista... <ríe> Bacheletita... LGTB, HIVJK <ríe> Marxismo, lavinismo <Claro. ríe> Le voy a consecuente Grande Caselli no tengo por qué estar de acuerdo con lo que <ríe> piensa? ¿Y ahora que va poner el apruebo? Pero, Pero él, todavía. él ya lanzó su campaña, Pupino, ¿no? No, todavía no, ¿No? no eh... Si apruebas tendrán más playas falsas, ¿no? Claro, deja ver la... Ah, en dos semanas más va a sacar su... su campaña por una nueva Constitución donde se garantice el derecho a todos los chilenos a tener su propia playa sí, pues. donde todos los chilenos puedan tener nieve y llueva artificialmente Buena, sí. yo voy a... a yo probar. apruebo, por la VIN <risa> Yo creo que a fin de mes ya tendríamos a... a la VIN, comunica La incito comunica Sí. Pero mira, yo igual encuentro bastante lógica que no lo hayan dejado aparecer en la Franja porque... Hadwe va a ser el rostro del rechazo. O sea, no TikTok ahí. ¿ah? Un madre TikTok. Digo, te <ríe> A prueba, Bibi, <baby>, a prueba. <ríe> va a ser el rostro del, de la prueba. Entonces, la BIN no, no va a poder competir con Hadwe de palma a palma porque obviamente no van a dejar, van a querer colocar a Hadwe como la carta presidencial. Entonces, Hadwe va a ser el rostro del de, triunfo de la prueba. Y eso es lo que están peleando Aunque en una de esas el rechazo puede dar la sorpresa No Y una cara mejor, más linda <risa> El problema está en que, eh, como la vinta por el apruebo, no pueden... No pueden darle cabida Porque después va a decir, ven, gracias a mí es que ganamos Entonces... Si eso es lo que quiere el gobierno también, por eso es que están todos con el apruebo Porque se saben perdedores Pero... Pero, pero, han salido algunas encuestas que pueden demostrar lo contrario Pero eso lo vamos a ir tocando después en otra semana sí, pues. Le vamos a hincar el diente un poco más al tema constitucional Oye, ¿creen que su amigo Vidal lo... lo ayuda a hacer estos eh, videos? Yo creo que sí, que mira, podrían hacerlo así como Meloni y Milami. <risa> y, y lo harían pero espectacular así como... <risa> y a te rompo, sería... <risa> La y Vidal se encuentra en el... ¡Claro! O salga bailando ahí con la Carla Rubilar, porque también está fuera de la prueba. También, sí. ¿Y Piñera también? Bueno, sí. Si él quiere firmar la constitución a toda costa. No, claro, quiere que... Aunque no va a alcanzar, porque si el proceso se demora dos años, no, no va a alcanzar ahora. Si sí, alcanza. ¿Tú crees que alcanza? Esas manos llegarán. <ríe> sí. <ríe> Son más cortas. No, para algunas cosas. Para algunas Todo cosas nomás. eso si va a llegar. Pero con el tiritón de la muerte, llega igual. <ríe> Ahora, ¿Cómo va a ser esa firma de piñera con todos los ticos? Oh. <risa> ¿Va a aparecer esta weá que mide los terremotos? <risa> <¿Sí> muero, pues? <risa> ¿O como cuando los cabros chicos están con su cuaderno de caligrafía? No, de repente cuando viste que las firmas del carnet son digitales y el celular nunca escribe. <risa> ¿De veras? Así te va a quedar, weá. Pero entonces, vamos a esperar esos videitos de, de popín para poder comentarlo acá en la capital. Mira, después vamos a estar, eh, yo creo que la, la otra semana, después del 18, ya vamos a empezar con el tema constitucional más firme y vamos a estar analizando las campañas de la prueba y el rechazo. Sí, el tema es de la patria. Vamos sí. a estar viendo la, porque va a empezar la franja, después la franja electoral. ¡Yuhu! Entonces ahí vamos a poder revisar los videitos que, que van a salir. No ah, uh pero -huh. Sí, pues. que, Oiga, mío. y Chiquillo, entre otras noticias también, como decíamos los titulares, la Contraloría formula cargos a generales de Carabineros por el estallido. ¿Qué pasó ahí, por el profe? Como una pasada, Pasar la gónadas, le cayó a Carabineros que Contraloría saliera a, a, a meterle cargo a siete generales. ¿Carabineros de Pertón? ¿Carabineros de perdón. Sí. Y de hecho, desde el gobierno también están enojados. Nunca tan... lo vinieron a venir. Claro, estaban tan enojados que le iban a mandar una carta. ¡Oh! Y con, y con, an no. ¿Ah? con Antrax, ¿no? Con ¿Ah? Antrax, ¿no? no Diciéndolo muy enojado que está Ah, ya oh. Oye, me asusté sí, sí, sí. Oye. Yo también me asustaría no, sí. sí. Firmada por Piñera <risa> Imagínate lo que sería esa carta Pero uh. yo no entiendo, la Contraloría también vio El tema del diputado Hugo Gutiérrez ¿ya? Y el tipo no le salió ni por curado, siendo que había pruebas fehacientes de, de que él estaba haciendo cosas inconstitucionales respecto a su posición como diputado. Y ahora la Contraloría se formula cargo a carabinero por temas del de estallido social. Sí, lo que pasa es que desde la Contraloría de... iniciaron acciones por eh, ¿cómo se llama? denuncias anónimas contra crenero, y también denuncias de diputados. Denuncias anónimas, sí. Que y son ermituras de Contraloría. <risa> <risa> eh, también eh, este loco del Instituto Nacional de Derecho Humanos hicieron descargo contra estos siete generales. Uh -huh. Entonces Contraloría va y dice: Ah, oh, sí, saben que parece que eh, tiene lógica lo que están diciendo y se quieren pitear. Ah, los generales, Ricardo Yáñez, tercero al mando y jefe nacional de orden y seguridad Jorge Valenzuela, director nacional de apoyo a las operaciones policiales Mauricio Rodríguez, jefe de la zona metropolitana Enrique Basaletti, jefe de la zona de Santiago Oeste Y este otro Enrique Monraz, jefe de la zona de Santiago Oeste Hugo Centeno, jefe de zona de Valparaíso Y Jean Camus, director de logística entonces al gobierno no le cayó nada bien esto ¿qué responsabilidades tendrían ellos en esto? Eh, acerca de los eh... por tema de mando porque como ellos son los que están a cargo eh, ellos son los que tienen que ver con responsabilidad con el protocolo al, al, ¿cómo se llama? al intervenir el tema de las marchas claro. con excesiva fuerza excesiva violencia Claro. Porque mm -hmm. le, dis le dispararon a los ojitos a matar yo vi que Piñera dio una orden de que de que los mataran a todos y le pegan en los ojitos ¿Por qué hablas así, profe? Es que ahora me siento identificado con un manifestante, ¡viva la prueba! Entonces, sí si pues, sí, yo sé que Piñera, Piñera asesino, tiene que morirse y tiene que renunciar y todo acá, y todos los pacos son malos trajimos al fleite y llueve? ¿vale? Sí, me, me, me volvió En forma de ficha fueron diversas denuncias particulares, parlamentarias y organizaciones de derechos humanos, tras lo cual se decidió iniciar un sumario para determinar responsabilidad administrativa por el eventual incumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza. ¿Qué es lo que queda? Ahora vienen los descargos de carabineros por parte de los seres generales imputados. Luego de esto serán analizados por la Contraloría y se sugerirá, en caso de mantener las acusaciones, la sanción de los oficiales, la que será presentada como modo de propuesta al general Rosa y al presidente Piñera. ¿Eso puede eh, acabar en la eh, destitución de estos generales o en en, también en casa En teoría, sí, las dos. Las dos. Pero como es sugerencia, ¿Mm? lo más probable es que no pase nada. Ah, ya. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la Contraloría no sé, No sé, pues nosotros como Contraloría les sugerimos que los de, de baja. ¡Qué linda su sugerencia! Ah, ¿no? ya, pues, la tendremos en cuenta. Okay. Hacen su general, el este jefe, vamos. Mándenle una carta de vuelta okay, okay. yo te voy a escribir una carta. De... <risa> <risa> y yo te sugiero que me eche <risa> <risa> <risa> ¿Cuál es el drama? Que después nos van a faltar. Que Esto igual es grave, porque independiente que sea una sugerencia, que lo puedan cumplir o no, que es un es lo de menos yo sé que la oposición y yo sé que la oposición al momento de que Contraloría dicte sentencia va a decir oh, el presidente quiere mantener en su cargo a estos violadores de derechos humanos a estos pacos que no que, que se demostró que fueron, que hicieron daño bueno no va a tener lógica pero va a ser un caballito para después meter acusaciones en, el, en la Cámara de Diputados acusaciones constitucionales y como a estos locos se le hace es lo que, más probable es que terminen dando es que a que el... los carabineros como el último caballo de batalla que le queda al gobierno. Porque cada vez le están quitando menos eh, menos, menos cosas que hacer, menos autoridad a carabineros. Claro, están dejando menos autoridad a todas las fuerzas, digamos. Ya las fuerzas no tienen autoridad, pero les queda a carabineros que podría meter un poquito ahí la fuerza y no. Ya no la están, la están dejando. Ojo que referente a lo que dice Fanchot, eh, eh, se votó hace poco eh, un proyecto que daba. Eh, digamos poder a las fuerzas armadas de en situaciones específicas poder proteger eh, lugares también específicos de la redundancia ya sea ah, represas estratégicas hospitales cosas así y el proyecto se rechazó y Mori está pero en fire en twitter celebrando que el proyecto se había rechazado gracias a él <risa> exacto qué pasa con el C4 que se perdió, que se lo robaron desde un cuartel eso no salió en la prensa no se pelaron se cuadraron de un cuartel capaz de poder volar una presa un puente por eso que la ley tenía tanta urgencia bueno, el ruido avisa el ruido avisa cuando sí. nos quedamos sin luz, sin, sin energía, sin internet pero con una nueva constitución pero Iboric no va a poder escribir, en, porque no va a poder cargar el teléfono porque el, el terrorismo, o sea no ha aparecido eso, ese, ese explosivo Y ese explosivo es potente Sí pues Pero con la nueva constitución no va a aparecer ese explosivo ¿verdad? Claro No Entonces eh, En algún momento Va a aparecer y, y para eso se quería que los militares estuvieran todas estas cuestiones estratégicas ¿Qué pasa si se metían en el embalse el yeso? ¿Qué vamos sin energía Quedamos sin agua sí. También Entonces eh, es súper importante que si el agua es privada. <risa> claro, claro. Es que ahí el agua va a llegar a los ríos. Claro. Entonces los ríos van a volver a tener agua. Y esta, esta gente piensa que el, el agua va a correr así como por la calle y uno va a ir igual que en el campo a buscar agua con una. <risa> Pero es que un baldecito. Es... Un ¿no? La gente, lo, lo digamos, más. Hacer los comunistas más duros, digamos, piensan en unas utopías absurdas: que todos vamos a andar en la calle, desnudos, eh, cantando y con flores en la mano, haciendo la rueda, sí. claro. <ríe> Pero en fin, oigan, vamos a una pausita, chiquillo, me parece, ya. Y ya. a la vuelta vamos a tener, eh, bueno, a hablar también del 11 de septiembre Pero no solamente del 11 de septiembre de 73 vive Chile tiki, tiki, tiki. Hay otros 11 de septiembre y eso nos lo va a explicar el profe en el próximo Hay momento. muchos 11 importantes en la historia de Exactamente. Chile Exactamente Aquí en la capital de los simios, en el mes de la patria Yo tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. No me la corté Hoy vamos a tener juegos También A la capital de los simios Tazar y Mujerzuelas Sí. Sillita musical, pero con la silla al revés. Don Chop, segundo strike. Vámonos a una pausa y ya volvemos a hacer la capital. ¿Y eso que lo sí? El pan se va. O sea. <risa>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 la capital ah, de los ah, ah, ah, ah. Yeah. yeah. Volvimos Volvimos, muchachos ¿Por qué son momento. malos ustedes no que hicieron jugar a la silla musical? No, no estoy preparado para eso Pancho. Yo jugué la última vez y no me gustó y Son malabones Eso va a afianzar nuestro, nuestra amistad Claro ¿Para, ¿Para qué te no? digo el paloncado, No, no <risa> Oiga, profe, ¿y dónde nos pueden encontrar a uh, la capital? Uh, la capital de los simios se encuentra a partir del día lunes en Spotify Nos pueden encontrar ahí sin ningún problema Puede revisar para atrás los capítulos hasta el capítulo 7 Porque no sé qué pastel tuvo un problema sí, con, bien pastelazo. con el reproductor Y, y no están los capítulos del 1 al 7 Pues ya los pondremos en otras plataformas Pero si sí están en YouTube en YouTube están los capítulos del 1 al 7 ah. Y los demás también, Lo recordamos que estamos en el capítulo 29 Así que el día martes Usted nos podrá encontrar por YouTube El día lunes A las 10 de la noche 103.7 FM Radio Lobanchea. También Para Santiago Chile y el mundo Por .fm.cl Y también para el puerto de Coquimbo Por Altamira TV Excelente. Hoy estamos llegando a todos lados. Para que bien, que está tan importante. Por sí, para... Ojalá no nos hackeen eso tampoco. No, va no, a no, costar. Que se pierdan capítulos. <risa> claro. Oigan, y no solamente de 1973 vive Chile. Claro. ¿Eh? También e tenemos otros 11 de septiembre importantes en Chile. ¿En serio? Por Aunque supuesto. Que no lo sepan, son 5 11 de septiembre. ¿Sí? Uh, o sea, ¿Sí? se va a largar este bloque? No, se va a largar este bloque, sí. Uh. Partamos con el primero. Santiago se va a fundar un día 12 de febrero de 1541. Oh, ¿Están atrás? Sí. Oh. Ese mismo año, ese 11 de septiembre, va a ser la primera destrucción de la ciudad de Santiago. ¿Éramos civilizados en ese tiempo? Eh, ¿Primera destrucción? No. Sí, porque hubieron más. ¿Estuvo en la primera línea también? ¿es este? Estuvo en la primera línea, claro. ¿Los mapaches eran dueños de sus tierras o no? Eran dueños de sus tierras, sí. Mm. Ya, acá nos vamos a encontrar con, con algo bien extraño. Lo podéis colocar como un, como un antecedente. ¿Qué cosa? Ese día, 11 de septiembre del año 1541, el cacique Michimalonco... ¿Qué día cayó? Domingo. Toma. Sí. Bien. ¡Ah, atento, toma! Atento. Atento. ¡Ah, toma! Ya ah, qué era fue. Esto fue de la madrugada. Ah. No tenían reloj estos, güey, bueno. ¡Ah! ¿Tenía la cabeza? Sí, pa' onda, era el reloj original, güey, bueno. no, era seis y media, no. No fue... tenían tu smartwatch. Claro, no tenían tu smartwatch. Ni tampoco estaba la radio, o sea, la página de la radio oficial, ni nada. Mucho. Ni la hora ni nada. ¿Qué es? santo era ese día? No tengo idea de qué santo era ¿No es San Augusto no sé. No. <risa> Por ahí va. <risa> Entonces, ¿qué pasó ese año 1541? Al mediodía, domingo. Domingo, el no fue de madrugada. Pues yeah. ¿Dijiste mediodía? Po. No, dije de madrugada. Po. Madrugada, dijo. Madrugada, dijo. Ah, entonces sí. yo no me confundí. Sí. Yeah. En la ciudad de Santiago va a ser incendiada. Quemada hasta sus cimientos por el cacique Michimalonco y aproximadamente unos mil indígenas. Ah, de ese tiempo le gustaban quemar, weá. ¿De ahí vienen quemando, weá? Sí, ojo, que eran los mapoches. No mapuches Ni mapaches No, esto es súper importante No es... No, no como Nankawa como dijo en el podcast no pasado No <risa> es que la gente la de se no de y jóvenes no me gusta Ya comportémonos los no Eran mapuches con O Sí, mapuches de Mapocho, del río Mapocho Ah. Son los mapochinos Ah, ok donde antes de la llegada de los españoles estaba la pelea entre el cacique Michimalonco, que había llegado con los incas, y Vitacura. O sea, eran los cuicos con pobres Que de ese tiempo no era como los cuicos. Era el que estaba al norte del río Mapocho y el que estaba al sur del río Mapocho. Ah, ok. No había altitudes. Claro. Entonces, entre ellos dos tienen como sus conflicto que lo va a ganar Michimalonco. A la llegada de los españoles, Michimalonco es el que está a cargo. Y Mucho. al norte está el cacique Colinura De ahí viene la ciudad de Colina ¡Bien! Bien. Ah, Cuando llegaron los indios? De los españoles, españoles <ríe> efectivamente La cuestión es que... Eh, este cacique Michipalonco le dice a Valdivia que tiene lavaderos de oro en el Marga Marga y toda la cuestión Ni no un problema, los españoles quedan felices eh, Pero tuvieron un pequeño complot Donde se pidieron un barco y se pidieron uno de los lavaderos de oro Entonces Valdivia hace a justiciar a cinco hombres y apresa a algunos de los líderes Mapuche, o sea, Mapuche, perdón. Y decide atacar al sur. Entonces, en ese tiempo había como 130 personas en Santiago. Imagínense. Ahí vamos, Un poquito. Po un poquito. Un poquito. Un poquito, claro. Bolecito. No habían llegado los venezolanos. ¿sabes? No habían llegado ni los venezolanos, ni los haitianos, ni nadie. <risa> La cuestión es que Valdivia decide estratégicamente, y lo pongo entre comillas, marchar con 100 hombres, o sea, para dejar solamente a 30 personas en Santiago. Sí, hombre, hasta el matequito. Cerca de Rancagua. No no, no, no, Rancagua. <risa> <risa> eh, para expulsar a, lo, a los otros Mapoches, ya los Mapuches, que tenían conflicto con, con los Mapoches. ¿no? Sí. Ah, por el, por el tema de la vocal. Claro. No, si está... está. un no, lado? Claro, está al medio... Ah, de ahí viene, yo soy de la vocal y yo no. <risa> claro, claro. Ya se le hicieron conflicto bastante... Bastante interesante, era como para decir Niña, sácate el crochet, así como... <risa> Entonces Michimalonco se da cuenta de que quedaron poquitos en Santiago que Valdivia logra dispersar al resto pero estos se reúnen y dicen, se, se tiraron españoles fueron buenos y comienza a quemar Santiago, rodean Santiago y la comienzan a quemar En ese tiempo Santiago no tenía construcciones sólidas eran puras construcciones de pajita con cueva de madera, sí, con cueva que hayan sacado con arbolitos que tenían por ahí cerca y que ojo, lo, esos mismos indígenas habían ayudado a construir, entonces viene mi y comienza a quemar La cuestión es que se quema tanto que llegan hasta la Plaza Mayor, o conocida como Plaza de Armas Ahí donde los 30 que estaban se logran refugiar, y aquí aparece la figura de Inés de Suárez, que era la amante de Pedro Valdivia Ajá. Oh. Porque Pedro Valdivia estaba casado Ah, se portaba mal No, es que le, fue muy vivaracho, pero Valdivia dejó a su esposa en, en España Ah, ahí está. Inteligente, weón. Es está? inteligente. Mi amor, tengo un viaje de negocio. Claro, ¿que te <risa> va ir para dónde, weón? ¿Que te <risa> va a ir para América a descubrir Chile, weón. ¿Qué esa, es <risa> güey? Y la dejó nomás, pues. luego tenía cojones, pues. Y me voy, y me voy, pues, y se fue. Claro, y tenía su concubina, su amante, que era Inés de Suárez. Toma. Inés de Suárez va. Grande. Dice, ¿cuál es la única forma de que podamos sacarnos a todos estos indígenas de encima? Agarró... A los que estaban presos, les cortó la cabeza y se las tiró a los locos así como, ¡Bum! Como si fuera... ¡Bala! ¿Cuál Natalia Dulcó? ¿Ya? <ríe> ¡Bum! Tirándole las cabezas. Ay, obviamente... Me acordé de una amiga también que hace lo mismo. Que cortó no la deja cabeza, para Ah, ya. No me acordé de eso. ¿Se llamará Débora? <ríe> Posiblemente. <ríe> ¿Débora Penélope? <ríe> bueno, la cosa es que al tirar las cabezas, obviamente, los indígenas que estaban ahí que han horrorizado al ver las cabezas de sus líderes y eh, se cagan de miedo porque dicen, puta, ¿cómo es posible que un grupito tan chiquitito de españoles logre primero resistir, hacer frente a, a, a, a, todo, a todos estos otros desgraciados? y que más encima tengan la fuerza de agarrar, cortar la cabeza y tirarla y lo vieron como un acto mágico entonces salieron arrancando alguien a caballo pudo ir a buscar a Pedro Valdivia pero Valdivia se devolvió el rajado y encontró la ciudad en ruinas Obviamente agarró al cacique mi chimalonco, todo a punto de matarlo, y ahí es cuando mi chimalonco le dice: No, no, miren, si, si, si tengo otros otro lavaderos de oro en la zona de Concorni, profundizó los que estaban en Marga Amarga. Y ahí los españoles con el peso, con el signo de oro en, en, en los ojos, por, agarraron con todo. Mm. Y así fue como un día 11 de septiembre, Santiago cayó bajo el fuego. Ándale, y no pero, fue por Nerón. No fue por Nerón, pero se destruyó todo, man, todo. Y los niños. Ahí jugando. Y los niños ahí jugando. No, los jóvenes tuvieron que sostener el asedio todo el día. ¿sabes? Porque esto fue de la madrugada todo el día hasta la noche. Batallando ahí tratando de que no nos mataran. No, si fue, fue brava esa cuestión. Oiga, profe, ¿y, de, ¿y 11 años después? 11 años después, cuando Santiago se estaba empezando a levantar nuevamente. Volvió la primera línea. Volvió la primera línea, pero esta, pero esta es la primera línea la primera línea natural. ¿Ya? ¿Qué eh? eh, ¿Qué pasó? Ese día, 11 de septiembre, el terremoto Santiago ¿Qué día cayó? ¿Qué día cayó? Te digo el tiro... Ah, te pillé ahora Ah, ahora sí, a a sí este. lo pilló Hasta no está atento o... a la jugada, profe, ese ¿eh? Sí, 11 años después, no sé, pero ocurrió a las 17, 16 horas local, mira Mira. No, no te pregunté la hora, Oh, 15-0 Jajajaja <risa> <risa> eh, ¿quién chuche le importa ese día? <risa> eh... Sí, efectivamente fue un sismo grado 7 en la escala Richter Que uno puede decir ahora, con un 7 no pasa nada Pregúntale a los leitianos cómo quedaron con un 7 200.000 muertos Ah, claro eh. Pero... Pero en ese tiempo habían casas de paja o, o ya las construcciones eran... Usted <risa> sabe de eso Entonces <risa> Es como... De paja de construcción <risa> <risa> <risa> <Pero no. risa> Me imagino lo bueno así como ¡Listo! ¡Terminamos de reconstruir Santiago! ¡Ja, <risa> <risa> y se viene una buena. Y claro, lamentablemente eh, murieron eh, 12 muertos. Pero para los poquitos que habían en Santiago, puta que eran aptos. Como profe, murieron 12 muertos, o sea, murieron muertos. Es que fueron los de la primera línea a tirarle pena al cementerio general. <risa> ah, ahí está. <risa> Y eran mujeres que no habían muerto nunca en su vida. <risa> y vivieron como 100 vivos. Claro. <risa> Claro, no, efectivamente, eh... <risa> no, la ciudad se vino completamente al, abajo al suelo, eh, pero había poca gente en Santiago porque la mayoría estaba combatiendo en el sur con Valdivia. De hecho, el año después, 1553, Valdivia va a encontrar la muerte junto con gran parte de su ejército en el Tucapel. El arroz de siempre, Ajá. la batalla ahí de, de Tucapel, uh. donde se supone que le comen el corazón y todas las cuestiones, pero no se sabe porque no quedó ninguno vivo, entonces no... Ah claro no hay como es como lo que pasó con vez. la Concepción, como lo que contamos al revés, no dejaron un pedacito. No dejaron ni un pedacito, claro. Tu bueno el festín. Buena. Oiga, y bueno, ya en una época más actual en 1924, también un 11 de septiembre, también un 11 de septiembre. Hay pero? algo especial con, con ese día, eh? Uf, porque ese día fue el golpe de estado. ¿En, ¿En no. serio? ¿Así? ¿Y no fue el 73? También. <risa> <risa> Chile, tradición golpista No, de los pocos golpes de estados que hemos tenido en Chile eh, Se da la coincidencia Que dos sean el día 11 de septiembre Este fue en el año 1924 Y fue liderado por Carlos Altamirano ¿Quién era él? Él era un militar ¿Así? Como Pinochet sí, sí. no, no. ¿De bajo rango? Este, No, era de alto rango pero era julero Ah, ya Ah ya, lo okay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? El, el capítulo pasado hablamos del ruido de sable, ¿Sí? cuando los militares... Estaban con sus sables láser. Claro, su rayo láser también. Uh -huh. <ríe> eh, los militares hacen, muestran su descontento golpeando el piso con, el, con los sables. Bien enojados. Bien enojados. Y escribieron cartas. Y escribieron cartas, <risa> no, esto mostraron el sable, entonces <risa> los parlamentarios se cagaron entero y aprobaron las leyes. Entonces el día 12 de septiembre dicen, ¿puta? si estos locos son tan fáciles de, de dominar hagamos un golpe de estado mejor en el cual aquí el presidente sí le van a permitir renunciar e irse al extranjero que antiguamente el, la semana anterior dijimos que el presidente intentó renunciar pero le dieron vacaciones, o sea que ni para eso servía la sangre pero... no, acá si le dice así ya váyase este golpe de estado mantiene el control del país pero no hay cambios sustanciales, es como la misma mierda con distintas moscas ah, okay. va a tener que llegar en los, primeros, en los primeros días de 1925, un contragolpe, así fulminante, así con la pelota y todo, un pase largo, contragolpe rápido. Bueno. <risa> donde la oficialidad joven, liderada por Carlos Ibañez del Campo. Mira, metido, de nuevo apareció. Carlos Ibañez, amigo. Nuestro amigo Carlos Ibañez del Campo vuelve a aparecer. <risa> sí, Carlito. Carlito, donde va a haber un nuevo golpe de estado, en donde iban a llamar a Alessandro y vuelva de sus vacaciones vuelve a sus vacaciones termine su periodo de gobierno que el 25 instaure la nueva constitución nosotros como ya se disolvió el congreso no hay congreso que le pueda eh, hinchar las pelotas entonces ahora sí venga y gobierna y es por eso que se va a considerar hasta 1925 el término del parlamentarismo como tal pero oficialmente termina ahora el 11 de septiembre de 1924 con esta nueva junta de gobierno ¿Eh? Entonces ese fue el primero El primero de todos, el precursor El precursor Porque ya después nos saltamos a la fecha Bueno, todavía, todos ya conocemos Que es 1973 Todo el mundo conoce lo del golpe de 1973 Efectivamente Como antecedente, hablamos el capítulo pasado que se celebraba También la asunción de Allende el día 4 uh -huh. Y que Allende había firmado Una carta constitucional Con, con la DC y yo sé que nuestro invitado de la próxima semana va a estar muy feliz de poder eh, ahondar un poco más en ese tema y, con y, la DC Comics y claro, con DC Comics y Superman y todos los demás que están ahí exacto <risa> para ver cómo la DC la DC Internacional que amaba la facha armada y de combatimiento va a tener su su rol fundamental acá en esto uh -huh. pero golpe de estado para los que tengan mala memoria o no se quieran acordar eh ¿Cómo <cozulador> <scores> <¡S> <draft> Perdón. Flautemplita ¿Sosirita? <vou over> ¿Soy? No la vi. Son todos. Uy, la verdad, están... Pinochino llegó porque el que hizo se levantó un día se de septiembre así como, que, como allá, ¡ah, me pica los cocos! que voy a tomar el poder, No, creo que te dijo ayer un día a diez eh, mañana empiezo el régimen. Ah, sí, estoy gordito. Esta vez que te pongas ya dieta. Eso le dijo. Entonces, profe, ese meme que sale Allende escribiendo con pinochelado. Sí, solía decir Mi amigo Augusto está un poco distante. Es muy bueno, ¿eh? Uh, Allende era un tiro bueno, loco. <risa> era un tiro al aire bueno. nos vamos a poner alguno de strike parece nosotros sí. también ¿eh? el escopeta <risa> macho que se respeta se afecta con escopeta Entonces, <risa> Allende lo primero que hace es cuando recién inicia su, su periodo de gobierno dice no, yo no voy a gobernar para todos los chilenos yo voy a gobernar solamente para un sector que va a ser la izquierda y voy a tratar de iniciar la revolución ya que no se puede el, la revolución armada, vamos a hacer la, la revolución con vino tinto y empanada Ah, pero lo dice así abiertamente. Sí, abiertamente el, el llama a destruir al, al, a la riqueza. Nada de unidad nacional y que ahora partimos todos no, no Llama que existen los pobres contra los ricos y hay que mantener la lucha de clase. Y durante el año 70, que va a empezar a gobernar, aparte de que hubo una fuga grande de capitales, pero no pasó nada tan grave. Eh, de hecho, el año 71 fue un año súper próspero para Chile Que eh, llega a sonar como un poco irónico Pero Chile en ese tiempo, como tenía industria nacional Mala Una industria ¿Sí? mala, cara Pero tenía industria Entonces teníamos proteccionismo La gente de afuera Los productos que venían de afuera eran demasiado caros Entonces, hasta ese momento Se mantuvo la propiedad privada de esas industrias nacional No confundir industria nacional con industria estatal Que muchas veces se confunde Por ejemplo, la línea aérea nacional LAN uh -huh. no era estatal, era nacional, era de privados, pero era nacional. Creada en, Chile, ¿sabes? Creada en Chile, claro. Lo mismo con la industria de radio y televisión. ¿Cuál sería esa? RTU. IRT. Ah. La radio y las tele... IRT? Ah, IRT. Sí. Mish. Uh -huh. Madeusa también significaba algo que no me acuerdo. <risa> Se hace querer. Hoy están pasando por el logan, profe. Sí. Y ni nos pagan. Uh -huh. Pero, ¿qué eran las industrias que estaban en ese tiempo? Maciza, sí. Madensa. densa... Profe, no empiece, después le sale el efecto mandala... Claro, sí. ¿no? Sí. Ansa, que por ejemplo, 20... es Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima. ¿Quién? Ansa. Pero esa está como desde el año desde el año 40, más o menos. Desde tiempos 50. Cuando empezó la industria sustitutiva de importaciones. Ah, ok. Con, con Pedro de después de la crisis del 29. Uf, y nos fue un poco más atrás. Pero vol vol volvamos para adelante claro, sí, volvamos para adelante Entonces Chile en ese momento se encontraba con una, una situación en la que la gente trabajaba haciendo cosas Ahora la situación es que nosotros vendemos cosas Entonces en ese hacer cosas la gente mantenía su, su trabajo y la inflación era muy alta Y el, el gobierno era difícil controlar esa inflación Pero eso ya venía desde antes de Allende El problema es que en el año 72 ya comienzan los problemas Porque Allende comienza Expropiarse propio se le baja un, un madurismo, un chavismo. ¿De ahí aprendió Chávez? De ahí aprendió Chávez, efectivamente. Entonces, primero, se va a eh, nacionalizar el cobre, que yo encuentro que no es una mala medida, ¿sí? porque ya se había chilenizado el 51% de las acciones, ya eran del Estado de Chile, ahora se compró el 49%, pero se les compró a, su, a la respectiva empresa. Así que, por ahí bien. El drama es que después se empezó a estatizar empresas sin pagarla a sus dueños. Comenzó, se profundizó lo que es la reforma agraria La reforma agraria tenía sentido para que la gente pudiera tener Grandes latifundios O fondos grandes Que no tenían eh, Que no eran productivos Estaban Pero, las tierras votadas. Profe, disculpe, yo entiendo que la reforma agraria venía del gobierno anterior De Allende Incluso del anterior, de, de Alessandri Pero ah, ahí, okay. a eso le, le llamaron la reforma de macetero ¿Ya? Después en el gobierno de Frey Se hace una reforma importante pero durante el gobierno de Allende es donde está el, el grueso de la reforma agraria. Que en el fondo consiste en que una persona tiene un fondo demasiado grande, a esa persona se le compra parte del fondo y se lo reparte entre los campesinos. ¿Cuál era la idea de esto? Ojo, es la idea más capitalista del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente que vivía antiguamente en los fondos vivía bajo el sistema de economía de antiguo régimen. ¿Qué significa esto? Que no recibía sueldo. Ah, no. Eran inquilinos vivían el trueque? Prácticamente. Yo llegaba a una hacienda, por ejemplo, y decía, ay, que es patroncito, yo busco el lugar donde vivía, donde trabajar. Te sale igual. Te sale igual aguacito. ¿sí? Es que ha buscado pegas un profe. entonces el patrón de fondo le dice, a pues hombre, ¿eh? mira, aquí en el cierre en de mi, de, de mi fondo tengo ahí un pedazo, una chacra que te puedo pasar. Entonces, como yo te voy a pasar esa chacra, tú me la pagas trabajando. Bueno, pues patroncito, yo todos los días voy a ir a trabajarle en la casa. Como el señor de la gerencia, como en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo efectivamente construía mi casita. Tenía mi huerta, vivía de subsistencia. Con suerte podía tener un chancho o dos, porque no tenía plata para comprar cosas. Pero el dueño del fondo todos los días me daba el pan y me daba la leche. Entonces, tampoco me faltaba comida. A los niños cuando cumplían 15 años el patrón de fondo les compraba sus primeros zapatos y pantalones largos. ¿Y andaban a pata pelada todo el tiempo antes? Sí. Con ojota, con Ándale. Con pajita hacía los zapatos. Ven y ahora los millennials se quejan por su marca de oh. teléfono. Ven que sirve harto la paja. La paja es buena. Entonces, dentro de todo este mundo rural la gente no recibía dinero. No recibía un sueldo propiamente tal. Al no recibir sueldo... Tú no puedes acumular. Al no acumular, tú no puedes entrar en el, en, el, en, el, en el circuito económico. Entonces, lo que se buscaba con la reforma agraria era que cada uno fuera dueño de su propio campo, un terreno chiquitito, que aparte de la subsistencia, a ti te diera, conocemos, no sé, para cosechar una hectárea de trigo, por ejemplo. Y esa hectárea de trigo tú la pudieras vender y así recibir dinero. Y una vez que tú recibas dinero, entrar en el circuito económico la idea en, to, en, en todo caso era espectacular pero esa era, esa era la idea inicial. inicial o sea, después con Allende mutó esa idea porque yo entiendo que la reforma agraria con el gobierno de Allende era expropiese este fondo y eh, va a pasar a manos de un compañero que lo va a administrar y si lo administra bien bien y si lo administra mal también y lo que pasó fue que después surgieron las cooperativas uh -huh. y las cooperativas dijeron no, en vez de que cada persona tenga su pedacito de fondo ...mejor mantengamos el mismo fondo con todas las personas... ...y entre todos somos dueños del fondo... ...entonces la ganancia que va a dar el fondo completo... ...la repartimos entre todos... ...y aquí es donde está todo el gran problema... ...que mucha de esta gente como... ...se convirtieron de la noche a la mañana en dueños de fondo... ...no trabajaron... ...pero si si el dueño del fondo no trabaja... ...se comieron los animales, se comieron las cosechas... ...fueron pocos los lugares donde se volvieron productivos... ...entonces la producción nacional... Sobre todo de bienes de primera necesidad, como trigo, para la, para la harina, las papas, la cebada, para chela, no, no había chela, la producción bajó casi a cero. Las carnes, los cueros, todo bajó. Entonces las materias primas ya no estaban. Y la industria se fue a la mierda. Claro. Además, además de que se apoyó la lucha armada, por ejemplo, grupos como el MIR, que se, en la zona de Concepción dejaron la cagada. Se tomaban los fondos y para no pagarle a los dueños de fondos los mataban. Mira qué lindo. Ah, qué bonito. Sí. Es una solución bastante lógica, cruel, mm. pero lógica. O sea, si el Estado tiene que invertir plata en pagarle a los dueños fondos, ¿qué pasa si no hay dueños? El Estado no tiene que pagarle a nadie. Entonces iban y mataban a toda la familia. Me acordé como ese meme del negro que se hace así. Claro, <risa> así como estoy <sí>, pensando, sí, <risa> pensando. Claro, una lógica brutal, pero lógica al fin y al cabo. Una lógica que no comparto, obviamente, pero ¿dónde están los derechos humanos de esas personas? No, no, ¿por no, porque porque eran patrones de fondo, merecían no, claro. morir mm -hmm. Y ojo, no fue un caso aislado, fueron muchos Hubo gente que fue condenada y Allende los libera Mira, porque eran jóvenes ideales, porque ah, ¿No ocurre lindo. que van a quedar preso? Claro. Mm -hmm. Entonces, por eso, más que nada, Allende se le va a declarar inconstitucional a fines de agosto Del año 73 es, Esto fue un día 22, entiendo, ¿no? Me parece, 22, 24, no 22, 24 de, pero, de agosto Pero por ahí sí, por ahí bueno, ¿por qué se le va a declarar inconstitucional la leyenda y por qué va a caer propiamente tal leyenda? Disculpe, profe, una pregunta antes de eso. Entonces, ¿la razón de la escasez era por esa misma reforma? No, en parte en parte sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de las industrias que habían en Chile, como por ejemplo lo que es Dicarosi, que eran eh, fábricas de fideo, uh -huh. se mantienen esas mantuvieron su, su propiedad y hubo algunas que fueron expropiadas entonces decía, ¿por qué? porque el pueblo necesita tener el, el, la alimentación básica y la, la, la. como la inflación era tan alta el gobierno no le quedó otra que fijar precios y aquí es donde queda la carga porque cuando tú fijas los precios creas eh, inmediatamente un mercado negro y lo pongo en el siguiente ejemplo tengo 10 leches yo en el almacén y la leche yo la puedo vender al precio que quiera si una semana costaba 80 pesos a la otra semana va a costar 800 pesos por el nivel de inflación que estaba casi en un 1000% Bien. entonces ¿cómo solucionaba esto el gobierno? imprimiendo más billetes que es lo que está haciendo Argentina ahora que es eh, fatal uh -huh. eso va a arruinar Argentina Chile se arruinó por eso y además subiendo el sueldo mínimo No, oh, compañero, el sueldo mínimo ahora va a ser un millón de pesos como lo hacen en Venezuela como lo hacen en Venezuela pero ese millón de pesos no te sirve de nada porque lo, los productos suben un 500, un 1000% y la plata no. ¿No, no Entonces, funde. Bueno, no sirve. Entonces el gobierno dijo: Ya, para evitar la inflación vamos a fijar el precio. Entonces, ya, pues yo tengo 10, 10 cajitas de leche y esa leche se vende a 100 pesos. Entonces el gobierno me dice que a 100 pesos. Ya yo voy, compañero, ¿tiene leche? Claro que sí, compañero. Toma, ahí tiene su libro de leche a 100 pesos. Listo. Llega el segundo, ¿compañero tiene leche? Claro que sí, compañero. Aquí tiene su leche revolucionaria a 100 pesos. Llega el tercero, compañero, ¿tiene leche? No me queda leche, compañero. Pero si viene a las 10 de la noche, capaz que tenga un litrito por ahí. La persona va a las 10 de la noche cuando ya está cerrado. Compañero, ¿tiene la leche? Sí, aquí está, 500 pesos. No, pero el gobierno dijo que vale 100. Entonces venga más temprano mañana, eh? porque tengo solamente tres leches para vender de las 10. La otras 7 se vende en el mercado negro. Entonces la gente que tenía plata, los ricos, los... no tuvieron problemas. Oye, había gente que ganaba plata y tenía de todo el contrabando era brutal entonces, ¿qué fue lo que pasaba? la gente que llegaba a los almacenes y no encontraba alimento al otro día se colocaba más temprano para poder encontrar alimento y al otro día más temprano, más temprano, más temprano yo sé qué significa así nacieron las colas así nacieron las colas, efectivamente ah, ahí está esa es la explicación lógica que hay de las colas aparte de que había un desabastecimiento porque estuvo el paro de camioneros donde no se repartieron las mercaderías por todo el país Donde las empresas no trabajaban ¿Por qué? Porque llegaban y decían Compañero, hay que ir a marchar Por favor de nuestro compañero presidente Y dejar la producción tirada Literalmente, a mediodía, la producción tirada Y salían a, a marchar por Vicuña Maquena Llegaban ahí a Plaza Italia Y ahí se desbandaban Entonces la gente, en vez de trabajar hasta las 4 de la tarde Como corresponde, hasta las 5 o 6 de la tarde No, hasta mediodía nomás se trabajaba trabajar la empresa porque el resto era para para salir a apoyar al compañero presidente uh -huh. porque había que hacer números a la izquierda le encanta este concepto de las marchas y aglutinar gente Siempre ¿Y cuándo se gesta la idea del golpe entonces? La idea del golpe originalmente no es de Pinochet es del coronel Arellano Stark eh, ¿Papá de, de Tony Stark? No, no. ¿Tío? <ríe> tío de Tony Stark ah, claro. <ríe> Entonces él es el. junto con, con Mirino, son los que van a ser los primeros articuladores del golpe. De ahí se van a sumar el resto de las Fuerzas Armadas y, de hecho, al último día le preguntan a Pinochet. Si, él se, si Pinochet se sumaba, bien. Si Pinochet no se sumaba, harían no estar tomando el mando. Y Pinochet, visto en esa encrucijada, dijo: Entre que me maten y pelear contra todas las Fuerzas Armadas, la historia ya, ya nos enseñó que cuando las Fuerzas Armadas se divide y caga el país, que fue lo que le pasó a Almaceda, Dijo, no, yo estoy con ustedes, vamos. Y como Pinochet era la mayor antigüedad, porque la, dentro de los comandantes y jefes se respeta la rama que es más antigua, y la rama más antigua del ejército, entonces Pinochet quedó como el líder del golpe. En teoría, eh, eh, se iban a rotar en el poder cada dos años. Iba a estar dos años Pinochet, dos años Merino, dos años Ley, y dos años Mendoza. Las pelosas, pues. <risa> <risa> Pinochet dijo, <y> topón, pa' gente. <risa> Entonces, eh, primero se va a dar el tanquetazo Que va a ser un, un proyecto de golpe que Pinochet logra logra frenar Entonces por eso que no se sabía si Pinochet iba a estar a favor o en contra del, de este golpe de estado Pinochet fue puesto eh, poco tiempo antes en el mando eh, Antes del golpe Había... Sí Había otro general Sí, después del general Carlos Pratt que fue asesinado. ¿Mm? Entonces, Allende nombra a Pinochet. Allende, exacto. Sí. <risa> la vuelta de la vida. Sí, por eso que todos los mm. sordos dicen, no, que la máxima traición, si el presidente te nombró y que se mostraba entre comillas, como amigo de, de Allende. Pero cuando nosotros escuchamos la, las transmisiones de, de Pinochet en el. para el golpe de estado, eh, trata Allende, pero como al formo. No, de, de hecho no le tenía ningún cariño. No, nada. nada. Lealtad, niño, nada. O sea, ya solo una vez nomás y ustedes saben que los aviones se caen. Sí, <ríe> eso sí, sí. Muerta la pena sacar la lea. Sí. sí. Y Allende, bueno, Allende va a dar uno de los discursos que es una de las cosas más emotivas que, que tiene la historia de Chile. Pero su discurso estaba planeado. Muchos dicen que fue un discurso que le nació en el alma y no. Basta con que uno lea el testamento político de Balmaceda para encontrar muchos paralelos. Allende quería ser el nuevo Balmaceda. Ah. Y simboló sí decía, esta carne, esta carne es de estatua ahí él lo decía? Sí, él sabía, él sabía que, que ya, bueno, de hecho para el 73 con toda la crisis que viene el país con, Porque en verdad el país estaba para la cagada, sí, para la cagada, la cagada, la cagada, Venezuela con una pargata al lado de lo que era Chile Y el problema es que como han pasado ya 47 años Las nuevas generaciones no tienen idea o sea, Y yo digo, puta, y el profe, ¿cómo sabe si no es tan viejo? pero está la historia que yo lo estudié y la gente no quiere estudiar historia y muchos profes de historia niegan toda esta historia que sí ocurrió que es real pero no entiendo a pesar de estos sucesos y cómo evolucionó hasta 1973 en el golpe la gente yo creo que igual la que alcanza a tener recuerdo de ese tiempo ¿por qué se gesta esta división de, de que unos defienden el golpe o de, defienden el tema de... Sí, del golpe, y otros están a favor de, de Allende. Lo que ocurre es que Allende, o sea, el, el, el que era de izquierda en ese tiempo y lo veía como algo lindo, ojo, hay que recordar que en ese tiempo no se sabía si el, el comunismo era un fracaso como ahora lo sabemos. En ese tiempo existía la Unión Soviética, en el 73 tuvimos una crisis económica mundial que debido a la guerra de Yom Kippur y, la, y del petróleo, entonces el mundo en general no estaba bien. La Unión Soviética todavía daba signos de que podía ser un país viable. Entonces técnicamente el comunismo era un sueño en el cual se podía llegar. Y la gente lo creía, era como una religión. Entonces la gente de verdad en sus corazones albergaba que esto era bueno. Y que, y que, el, y que el país podía salir adelante gracias al comunismo. Y a eso sumémosle que Allende fue elegido democráticamente, entre comillas. Claro, o sea una mayoría relativa pero mayoría al fin Exacto. y al cabo. Y que Chile era un, un país muy respetuoso su, de sus tradiciones. Uh -huh. Habíamos visto que Alessandri le había pasado lo mismo anteriormente y salió electo igual. Sí. Entonces, no era tema que Allende tuviera un tercio. Uh -huh. Ahora, eh, Allende había perdido apoyo. Sí, había perdido mucho apoyo. La gente estaba descontenta. Estaba descontenta. La gente le tiraba maíz a los militares en el suelo. Así como Mira Tomé, así como cobardes de mierda. Así son unas gallinas. Son unas gallinas. Le tiraba maíz. Cuando fue el golpe de Estado al otro día, la gente salió a celebrar. Porque se había acabado el gobierno de Allende, se había acabado la tiranía comunista. Se quería implementar que muchos muchos niegan que existió el famoso Plan Z, que fue una invención del gobierno militar para justificar el golpe. Pero, ¿y qué pasa con todo el armamento que estaba ingresando al país desde Cuba? Armamento Eso es de forma ilegal. Eso es se, se estaba armando a la gente, a la población, ¿Sí? para iniciar una guerra civil, en donde el mismo Allende decía que había que matar a todos los momios. Uh -huh. Que era la gente de derecha, entonces... Oiga, era bien crudo en ese sentido, porque yo he mirado, por ejemplo, prensa escrita de ese tiempo Y eh, la prensa escrita, eh, por ejemplo, en ese año 72, se refiere a los por ejemplo, homosexuales como los colipatos, las guachas, las reinas, ¿cachai? ¿sí? Eh, era bien, digamos, eh, crudo en ese sentido el lenguaje que, que, que se usaba Ojo, que esto también te lo ocultan muchos profesores porque no les gusta que se sepa Allende en su inicio era nazi. ¿Ah, sí? Sí, nazi, nazi, nazi. Sí, The Real Nazi. I Love Hitler y todo eso. ¿Sí? Allende, cuando se titula de abogado en el año 38, tiene una tesis. Y su tesis es que hay que eh, esterilizar a los homosexuales y a los borrachos para que no se reproduzcan. Sí, salvaste, bro. Y Me los de LGTB llevando la cara en la camisa. Y camis los LGTB <risas> llevando la cara. Es como en el Che Guevara, güey. Exacto. Llevando la cara de Che Guevara, <risas> llevando la cara de Allende. Allende odiaba a lo que Los odiaba desde lo más profundo de su corazón. lo los encontraba débiles. Es una parte de la historia que no se sabe. Es que no les conviene que se sepa porque se cae se cae el ídolo. Sí, pues. Pero yo yo yo soy partidario de que todos tienen luces y sombra. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, Allende incluso militó en el Partido Nacional Socialista Chileno, <coughs> en su inicio. Obviamente, después de que el, el, el nazismo cae a nivel mundial, Allende se va a ir del nazismo y se va a ir al socialismo. Es casi lo mismo. Es mi Claro, claro. Entonces, después va a formar el Frente Popular y va a tener alianzas con el comunismo. Pero... Eh, les recuerdo que Chile es un país especial. Exacto. El, el Chile es de pocos países donde el socialismo y el comunismo van de la mano. <risa> Oiga, profe, y bueno, ya saltándonos un poquito y para llegar ya al final de este bloque, eh, una vez que asume Pinochet, ya se gesta el golpe y todo eso, vuelve a haber una fecha importante en 1980, también un día 11 de septiembre. Otra vez sí, 11 de septiembre, pero yo creo que esta fue más intencionada, porque si nos damos cuenta, los otros 11 de septiembre son casi casuales. Exacto. Pero este sí fue intencionado. El 11 de septiembre de 1980 se hace el plebiscito nacional, ...para aprobar o rechazar la nueva constitución. Mira qué actual, güey. Mira. Y si decimos que en Chile las cosas se repiten. Exactamente. Eh, primero como tragedia y después como comedia, güey. <risa> eh, para ese momento... Eh, ...la Comisión Artúzar y, y Jaime Guzmán... ...liderada por Jaime Guzmán, propiamente tal... ...redactaron una nueva carta fundamental... ...que iba a reemplazar la constitución del 25. Ojo, que esa constitución había... ...había... ...estaba en pausa... Desde el golpe del 73 Se había disuelto el Congreso Entonces no, no había no eh, Se gobernaba por decreto solamente Entonces se introdujo La nueva constitución del año 1980 La cual votaron más de 6 millones de personas eh, La opción Sí ganó por un 67% O sea, el apruebo ganó Ándale. Pero el apruebo la nueva constitución Que se estaba planteando Y el rechazo en este caso fue 1.893.000 votos 30% aproximadamente el resto fue nulo y blanco. O ah, sea, soy bien guapo pero ir a votar nulo y blanco, blanco. En todo caso, levantarte a hacer la manzacola para ir a sí. votar nulo. Ahora, lo que se que queja... No, claro. Bueno, ¿que era obligatorio también en ese tiempo? Eh, no. ¿Ah, no? No, porque no habían registros electorales. Ah. Entonces la gente no estaba inscrita. Lo que es una de las cosas que alega la oposición, que no se les permitió hacer campaña, y eso es verdad, no hubo campaña por el no, se les permitió hacer el policonazo. Donde se llenaron el teatro con Policán para pero no, tu, no tuvieron cobertura en la prensa Ah, pasaron desapercibidos Pasaron desapercibidos, claro Y Freil, eso después le costó la vida A Freil padre Pero la constitución del 25 versus la constitución del 80 ¿Era muy diferente? Eh... Mira, la constitución del 80 es como volver a la del 33 Ah, ok en la constitución del 25 Si bien entrega poder al presidente Pero esta constitución es muy presidencialista Entrega mucho poder al presidente Y eso es lo que no quieren mucho en la actualidad ah. Como el derecho a veto Como el derecho a que el presidente es colegislador Con el periodo ordinario y extraordinario ¿Qué significa eso? Que la mitad del año solamente el presidente puede mandar leyes al congreso El resto del año Es el congreso el que manda sus propias leyes uh -huh. Entonces esa, eso es, es bien importante Y es lo que tenemos ahora que eso no se cambió con la reforma del 2005. Entonces, en ese momento, el 67% de la población le dijo que sí. Y una de las disposiciones transitorias de esa constitución, y que también esto no te lo enseñan porque a muchos les duele, y que también aquí hubo un error histórico, pero que brutal, que a lo, a lo, a lo mejor algún día se va, se va a tener que remediar. Esta disposición indicaba de que Augusto Pinochet, el día 11 de marzo del de año 1981, que entraba en vigencia la Constitución, pasaba a denominarse presidente de la República, donde él gobernaba por ocho años. Ah, desde ese tiempo se empezaron a contar ocho años recién. Claro. Y es por eso que, cuando se hace el plebiscito del 88, uh -huh. efectivamente, para ver la continuidad de Pinochet, el sí y el no. No hay continuidad de Pinochet, entonces se da el otro año para que vengan las elecciones presidenciales y el 11 de marzo del 90 se entrega al poder. 11, de también un día 11, ¿ve? Pero de marzo. No, no sé, pero, sí, pero ese número tiene Sí, no, especial. Hay, hay que buscar en la cábala a ver qué, qué, qué importancia tiene. Pero efectivamente Pinochet fue electo presidente de la república de forma democrática. Les guste, les duela a los sordos. Es historia, vos, profe. Es historia. Y Exacto. ojo. Que muchos dicen, no, pero es que ese ese plebiscito fue engañado, tú podías votar si te cortabas la punta del carnet. Y que votaban los muertos, supuestamente, y que hubo fraude. Bueno, la historia es fraudes ¿cuánto fraude? O sea, ¿Para qué estamos con cuestiones? Dentro dentro de las mismas elecciones que tuvo Allende se encontraron unas con votos en la calle, entonces, eh, si vamos a hablar de fraude, pues, o sea, yo creo que ningún presidente sería legítimo. ¿Ninguna elección se ha salvado de fraude? Claro, ninguna elección se ha salvado de fraude, a pesar de que el sistema de voto que hay ahora es bastante limpio. Pero uh -huh. igual nacen sus truqueríos por ahí Sí, Después se sí podía ser los medios chanchullos Si te preparas uh -huh. Para una elección tú la podías dar vuelta claro, A puro chanchullo, un voto por mesa Y, y puedes dar la vuelta uh -huh. Y por eso que son tan importantes Los apoderados de mesa uh -huh. Que son los que fiscalizan y pueden al final Dejar en el registro y, y bloquear una mesa O anularla completamente sí. Bueno, la cosa es que acá Pinochet Junto con la constitución son electos Y son aprobados por la gran mayoría de la población ¿Qué cosa hay que decir a favor de esto? De que Pinochet en ese momento llevaba el país bien, económicamente estábamos súper bien. Eh, no se conocían masivamente las violaciones a de los derechos humanos. Era un secreto a voces. Más que nada en la gente que estaba en la clandestinidad, y que no, yo tengo un, un amigo de un amigo que parece que le mataron a un pariente. Esa era, pero no era algo que, que se supiera que fuera algo concreto. Entonces la mayoría del pueblo chileno que estaba bien, que estaba conforme con Pinochet, lo apoyó. Claro. Y eso es lo que le molesta a los otros que dicen, no, que no es válido, que esta... Por... No, es una elección completamente válida. Incluso la, lo, el, los problemas vienen después. Viene la crisis del año 82, la crisis económica que sí nos golpeó más fuerte que la cresta. <ríe> y recién, en el, para el año 84, estamos tratando de salir de la crisis. Cuando intervienen Nanvigi, que es como, como... Y sus Chicago Boys. Pero los Chicago Boys intervienen antes. Vigy arregla ah. el cagazo que se mandaron los Chicago Boys. <risa> o sea, los Chicago Boys no fueron tan pulentos. No. Entre esos, la Bill. Claro. La Bill claro. fue un Chicago Boy. Lo que pasa es que en Vigy, o sea, el, lo, lo que hicieron los Chicago Boys fue el, adaptar el modelo que planteaba Milton Friedman de la economía social de mercado a rajatabla. Pero lo hicieron bajo la metodología gringa. Y estábamos en Chile. <risa> Entonces, en Vigy dijo: No, pues esto hay que hacerlo a la chilena. Y hizo los ajustes y los cambios a la chilena y ¡bum! Chile se levantó. Y es por eso que cuando se entrega el mando y después llega la concertación, no cambian el modelo porque Vigi lo dejó tan bien hecho que habíamos reducido la inflación de más de 1000% a un 20% y después durante lo que de la concertación la inflación llegó a un 8% y ahora la tenemos en un 3%. O sea, somos un país Anda. que tiene moneda dura, somos un país estable, por eso que eh, fuimos nombrados como el alumno modelo, el sala del milagro económico chileno. Ah, yeah. que ahora quieren destruir obvio por eso que, porque ahora quieren 18... decir que no fue milagro que eso generó desigualdad ¿no? los chilenos salieron de la pobreza con Allende teníamos más de un 60% de pobres con Pinochet lo entregó un 20% uh -huh. y ahora estamos en eh, pobreza extrema indigencia en un 3% y pobres normales en un 17% claro. yo creo que con la pandemia tiene que haber aumentado mucho todo esto pero... pero sí efectivamente Chile estaba bien ahí entonces es creíble que la gente haya salido a votar por, por Pinochet es más tuvo casi un millón y medio de votos en contra eso significa que la elección fue limpia porque hubo gente que votó en contra obviamente sí. te creo que si Pinochet gana con un 99% de los votos te digo ya está cuestión como Evo Model cuando ganó la última elección claro. como San José como en esos países donde en teoría ganan con el casi el 100% de los votos Exacto. acá fue un 70-30 y... y yo creo que ese era el reflejo de la gente que estaba en ese momento de los que votaron obviamente de los millones 6.200.000 que... que fueron a votar Uh -huh. entonces sí, eh, efectivamente es presidente Pinochet y por qué digo que se cometió un error histórico porque cuando muere Pinochet Bachelet junto con el comandante en jefe que fue un traidor de mierda decidieron que se le iba a hacer solamente un funeral de eh, comandante en jefe y no un funeral de presidente y ahí fue donde estuvo el error, porque nadie yo creo que nadie pensó el alcance que tuvo la muerte de Pinochet cuando van más de un millón de personas a despedirlo a la escuela militar donde la, la, la escuela militar es súper grande, y la, la, la fila daba casi la vuelta completa. Para la gente que pasara a ver solamente el, el ferto y despedir a Minoche. claro Yo creo que nunca se imaginaron que tanto chileno iba a tener al, al general en su corazón. Oiga. Oye, un tirito, se me un Estuvo <risa> <risa> interesante el bloque, profe. Bueno, verdad. bueno he aprendido... Bueno. Muchísimo. Ojalá que los que nos escuchan también hayan aprendido Demasiado. mucho en este blog. Me quedé calladito para no interrumpir. Exacto. <ríe> Porque después no juega. <ríe> Pero ya es hora de vivir una pausita, chiquillos. Hoy, próxima semana. Hablamos del 18. Por supuesto. Pues. Eh, vamos a hablar de y, las y, campañas, de la patria vieja, la patria nueva. Déjale. ¿Cuándo es ah. la verdadera independencia? Porque no es el 18 de septiembre. No, bueno. Pues. Y aquí también hay otra fecha que se repite, que la vamos a nombrar. ¿El 18? No, 12 de febrero. Uh, es otra fecha que se repite a el este de Chile, así que... Vamos, ya, pues. le, le vamos a, dar color Va a tener una sorpresa. Eh, sí, pues vamos a tener un invitado la próxima semana. Uh, sí. Sí, que no puedo venir esta semana por problemas técnicos. ¿Cómo uh -huh. crees este programa? Traemos gente Para que vean, sí, pues... Y que la próxima semana va a estar ahí ah, bien buena, presente me parece Oiga, vamos a una pausita para ya después volver con el último bloque y las recomendaciones vamos a ver ¿Sí? vamos sin juegos 18. <risa> me gritaron igual <risa> sacate la silla tú? <risa> La capital de los simios Estamos de vuelta Una vez más con su programa favorito La... La capital De los de... simios sí. uh, uh. oh. oh. yeah, en septiembre en septiembre. ¿Qué? ¿Septiembre? Sí, pues. ¿O septiembre? Set, de set. Tenemos septiembre. set. -tu! Se le cayó el carnet, profe. ¿Sí? cayó el carnet. Pero no por eso no vamos a tener recomendaciones Ay, ahora en me... septiembre. Yo pensé que no por eso no vamos a tomar. También, pues, también, <risas> también. Pero deje hígado para el disecho. Ah, ¿verdad? No sacamos uh -huh. nada. Sí, pues. Así no que. No dieron permiso, bueno. <ríe> <ríe> París, ¿por qué no le en la cuarentena, bueno? <ríe> pronto, profe, pronto ¿Quién, viene? ¿Quién le toca hoy día con recomendaciones? Eh, parte de dos ocho, ¿no? ¿Con quién vamos? ¿no? Con, ¿Con, ah, con el techo con el sí, techo Sí, pues. dijo. Mire, más que recomendación Yo les vengo a dar unos datitos eh, Ya se lanzó El precio oficial de las consolas Xbox X Series Y Xbox Xbox, Xbox? Es, Xbox Xbox este es como, este como Disney ah, este. Lesbos, lesbos. lesbos. Eh, Xbox X Series Y la consola X, Xbox S Series ¿ya? Se van a lanzar dos tipos de consolas El 10 de noviembre eh, Una consola, la Xbox X Series Es potente 4K, 120 frames por segundo Eso es lo que apunta la consola no Hace pan con mantequilla Exactamente, le cuida la guagua sí, le no, va a trabajar es, que es para ver en cámara lenta la cuestión ¿Cómo? Es para ver en cámara lenta O sea, para que los juegos, obviamente, que corran mucho más fluido ¿no? 4K nativo Y, y la otra consola está... Terrible, pesado los juegos digamos. Exacto, también <risa> <risa> Y la otra consola eh, también está abocada a los mismos juegos de esta generación que van a salir Pero eh, es un poquito menos potente No da 4K nativo eh, Y solamente 60 frames por segundo ¿no? El precio sugerido a nivel mundial y aproximadamente 499 mil dólares pero microsoft también dio un precio ¿Me? oficial sugeridos perdón ¿Mil? no, pues 499 dólares, ah. perdón perdón Sí, ¿Ah? dije que, no <risa> un de dólares que son de oro un chirrión de dólares <risa> un chirrión <risa> vos dijiste muertos que murieron si, sí, yo te no puedo equivocar ¿verdad? no, por eso preguntaba ah, ya yeah. <risa> claro o precio sugerido de 499 dólares eh, la consola más potente y eh, 299 dólares la consola menos potente. ¿Por qué dos consolas distintas? Porque son eh, indicadas para distintos tipos de público. ¿ya? Hay público, por ejemplo, que le gusta comprar los juegos físicos, coleccionarlos y todo eso. Y eh, le gusta más la gráfica, le gusta más la potencia. No, profe. Mirá, 499 dólares, 384.180 pesos. Sí. 299 la otra 299 230 la pero baratito pero Microsoft en Chile también lanzó un precio sugerido ¿ya? para cada consola y este precio sugerido es de 529 mil pesos para la más potente Chiquín. y 319 mil para la menos potente y ese es un precio sugerido ojo cabrón que yo creo que las tiendas igual se van a tirar acá un poco de ahí para arriba sí y es de ahí para arriba Oh. ¿Ya? Así que ojo ah, con eso vale. ¿Mm? Con el segundo 10% que venga vamos Pamela, Gilles, vamos Pamela Giles, vamos Pamela Giles Te tengo fe, te tengo fe <ríe> Y lo último cabrón es que el 16 de septiembre eh, Sony va a hacer un evento Online en donde va a mostrar Juegos nuevos para la Play 5 Y posiblemente ya se ve el precio Oficial y el día del lanzamiento También uh. de la consola, así que ojo Con eso, el día 16 va a ser Aproximadamente a las 12, 12.30 del día eh, El evento, eh, para que estén atentos eh, Lo pueden ver por YouTube, porque se va a por ahí También en la página oficial de, de, de Sony Y bueno, nosotros también podríamos dejar el link en nuestras redes sociales para pues que, es que, Obvio, Station, este yo escuché por ahí en una parte incomprobable De que la PlayStation 5 iba a tener el mismo valor O muy cercano al valor a la Xbox la que Sí, la debería Debería, porque es un hardware eh, muy similares, y también Place eh, viene con dos tipos de consolas No son muy eh, diferentes entre sí, pero una viene con eh, disco físico Ya, para ponerle disco físico y la otra es completamente digital ¿Eh? Ah, ok Exacto Así que eso, chiquillo Mitch Mitch Mish, buena cosa ¿Qué nos trae usted? Buena la recomendación <risa> Yo Ahí Ahí, bien Diziochero Ájale Traje eso, a Godzilla Pero dájelo Bien Diziochero viene Y bien patriota Godzilla les traje, po O Godzilla en japonés O Godzilla en latino <risa> Internacional, por cierto Claro, obviamente English, exacto. Oye, es una película en formato digital Que está en, en el Netflix, po ¿Ah? eh, Godzilla eh, en tres partes Son tres películas Cada una consecutiva Ay, ah, yo pensé que era como Jampos. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el strike? ¿eh? Profe. Su primer strike se lo ganó. ¿Ves? Se lo ganó. Yo sí. dije la, la Pero ojo, no le dije, profe Nivaldo. Oh. Oh, segundo strike, ya segundo. Se lo ganó. Oh, este... Ya. La. ¿En qué va? Ah, la primera película. Godzilla Planeta de Monstruos. Y la otra sería Godzilla, ciudad al filo de la batalla Y para termonar, terminar con Godzilla, el devorador de planetas Ya, una trilogía que empieza con una trama como súper futurista Donde como empiezan, no sé de dónde nacen puros monstruos en la Tierra Y empiezan a, a como a, a dejar la pura cagada en realidad Hasta que aparece Godzilla y se los pitea a todos El problema es que como no había más monstruos, Godzilla empieza a dejar... Nada parado, eh, empieza a matar todo. Eh, las fuerzas militares de, del mundo no pueden contra a Godzilla porque es muy poderoso. A todo esto llegan dos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, dos. Do, ah, Razas extraterrestres eh, para ayudar eh, a matar a Godzilla si la, la tierra deja que estos puedan vivir en, en la tierra. ¿Y de qué de, de tipo de animales son estos? ¿De qué tipo de monstruos son esta raza? Eh, son estos extraterrestres, son como humanos Ah, son un... ah, ya. Sí, como humanoides Ah, okay. ah Pero tienen sus diferencias fisiológicas okay. Algunos son más religiosos Y la otra es como más tecnológico Ah, buena Entonces... Pero ambas razas no pueden con Godzilla Chuta eh, Durante años de batalla Deciden dejar la Tierra Ah, y Godzilla se queda solo Se queda ahí en la, en la Tierra Me lo paseo, le dijo oh, la Tierra pero es mía Godzilla viene de afuera? Godzilla es un...? No se sabe, no explica la película Ya Tendríais que ver la. porque esta es la. como la trece. treinzigogésima película de la que lanza Japón. y la primera en formato digital. Eh, pasan los años. y en la nave. mientras vagabas, se empiezan a acabar los recursos. los abuelos. o la gente de edad. se sacrifica. Eh, matándolo. O sea, ¿tenemos carnecita para comer y No, menos lo, los carne? matan, los matan, los envían como una nave y oh, chao. Ándale, en vez de aprovecharlos para comer eh, Bueno, en vista de esto, pasan una serie de circunstancias La nave decide volver a la Tierra Pensando que ya Godzilla no... Porque es la única forma, se están quedando sin recursos Godzilla No encontraron está, ningún planeta <risa> habitable tampoco Así que deciden volver a la Tierra y Godzilla sí todavía estaba vivito y coleando Y la Tierra tenía una atmósfera realmente hostil de aquí se empiezan a. Pero, con... Eran los pedos de Godzilla. Algo así. Algo así. Bueno, de aquí la trama se empieza a ver, a poner más complicada. Y si ustedes pensaron que Godzilla era muy poderoso, tienen que seguir viendo la película porque Godzilla no es ni la mitad de lo que se vio cuando dejaron la tierra. ¡Oh! ¿Hizo ¿Sí? pesa? Sí. Ya la orden no ¿Sí? sí. Tres películitas en Netflix. Buenado, no fanchop ¿A ustedes le gustan apostar, cabro? Sí ¿Sí? ¿De repente? No es Oye, mal. les traigo una serie, pues, de Kaki Urui De apuestas ¿Al profe no le gustó mucho? No mucho Sí La verdad, no Son 12 capítulos en la primera temporada Y tiene otra temporada también eh, De dos mismos capítulos eh, En una academia, esto es un colegio privado Así como que van todos los hijitos de papá eh, lo, se maneja mucha plata dentro Entonces Todo se maneja por apuesta Y se van poniendo lo, Como la presidenta de curso de, de, la, de la escuela Es la como que dirige todo el, el tema de la apuesta Y va, va poniendo como Tiene como su dominio Y va poniendo nombre y toda la cuestión Por ejemplo, lo, los que pierden en la apuesta Quedan como mascota Y eso, por ejemplo, si yo te gano a ti Station Tú quedes como mi mascota Y tú quedas haciéndome eh, todo lo que yo diga Andale. Sirviéndome oh. Sí, o también podéis vender tu plan de vida Que tu plan de vida dice, no sé, pues Station va a terminar la colegiatura y va a ser abogado Pero yo lo puedo cambiar y puedo decir, Station me va a servir de aquí hasta que me pueda ganar Ahí firmo como un contrato Sí, oh. sí, sí A apuesta. ¿Sí? ¿Sí? apuesta Lo bacán de esta serie es que no solamente se juega con cartas o fichas Cachipum, de todo Claro, eh, hay múltiples juegos de apuesta eh, aunque uno crea, eh, también se juega póker, pero son pocos poco juegos modificables Que con reglas nuevas eh, se va yendo apostando Y también, bueno, no realidad todos hacen trampa en la cuestión Entonces se van viendo mucho este tipo de, de los dados cargados ¿ah? Como el soplón o el palo blanco ¡Eh! Así que es bien interesante la película La película, la serie Así que eso, para terminar les traigo un cómic ¿Cuál sería? La llegada del reino, de DC Una obra maestra Escrita por el gran escritor, el gran guionista Mark White Y el dibujo muy característico de Alex Ross Esta novela esta novela gráfica, sí eh, Cuenta de cuatro volúmenes, cuatro tomos eh, Lindo el dibujo, lindo sí, el dibujo Yo les traje aquí los cómics para que lo vieran y les gustaron mucho. No, lindo, lindo, muy Muy bueno. lindo bueno, y plantea que eh, en un futuro más o menos lejano la humanidad no va a tener ladrones, no va a haber mal, no va a haber... Los villanos no van a estar, entonces se va como sobrepoblar de superhéroes, en este caso metahumanos. Los cuales empiezan a luchar entre sí pues, y no, no ven que a su gol pueden dejar la, la cagada y les da lo mismo. Eh, debido a esto, y a otros eh, sucesos que pasan más adelante... Eh, Superman, un ya retirado un poquito, y los demás superhéroes que están más viejitos, como Linterna Verde y Batman eh, y Flash, retirado ya de, su, como de sus funciones, o tal vez eh, teniendo otro tipo de labores deciden juntarse de nuevo para luchar contra estos metomanos y poner un poquito de orden en la Tierra De eso más que nada se trata eh, con una visión eh, apocalíptica porque la relata una persona común y corriente que ve eh, los eventos como van pasando, pero como, como, como flashes así apocalípticos. Así que es muy buena la. El cómic la pueden cortar en Mercado Libre, no les va a costar más de 20 luquitas los cuatro tomos. Ah, ¿no es tan caro? No, para nada. Bueno. De hecho, lo, lo estaba buscando y están a 20 luquitas el más caro, pero la serie completa. Buena. Sí, así que eso. Bueno, Don Franchop, excelente Sí Muy buenas recomendaciones Sí, así soy yo Dale Don Profe Ahí está Goyira, sí, se despidió ¿Ese despida? Goyira Goyira <risa> <risa> <risa> <risa> Profe, ¿qué nos <más> ahí. <risa> <risa> Ese es un perro con moquillo profe. <risa> <risa> Bueno, para el día de hoy muchachos, muchachadas Les traigo una serie que la está rompiendo en Amazon Ah, ya sé ¿Cuál? Eh, the Man, from the, the Man Air. from the Air La serie <risa> The Series ¿Sí? ¿No? No, no No Ojo que en The Man from the Air Hay una parte en que sale un guiño a Godzilla Un cameo Sí, sí Cuando eh, The Man from the Air se agacha Y como que se hinca ahí en la fogata La sombra como que parece a Godzilla ¿Sí? Mitch, Mitch. Mitch, Mitch, Siempre se le puede encontrar algo de Mitch. Es que Here. el Tramoya era japonés, por eso claro. Me... claro. Y hay una figurita de Terra sí. Les traigo la serie The Boys. Profe, aclaremos. The Boys, con Shakira, eh, Luis Fonsi, no, en el no, jurado. This is, that, this is the Boys. Ya, por favor. Eso no. no es Boys, Boys, Boys. A, a, ver, a ver a mi abuelita. abuelita. Boys, boys, boys. A a mamá. No, The Boys, los muchachos. Serie que se, eh, se basa en el cómics, del mismo nombre, y que ya tuvo su primera temporada el año pasado y esta este año 2020 está estrenando su segunda temporada. Está en emisión. Van a ser 8 capítulos, de los cuales ya vamos en el capítulo 4 Y debo decir que, si bien la primera temporada es brutal, tiene un efecto especial, es muy bueno, es muy gore ¿Es eh... gore? Es gore, a mí me gusta el gore eh, Trata de 7 de... El mundo de los superhéroes Uy, me copiaste y yo traje cosas de superhéroes Sí, los de superhéroes también sí ¡Mira, ¡Ay, hueona, Bien de 18 ¿Viste? Y después no querían jugar a cine musical ¡Claro! <risa> Parece que ya jugaron ustedes Es <risa> que a este le gusta perder... No más <risa> La cosa es que estos superhéroes eh, tienen una vista para el público, que los ama, los adora, pero en la realidad son unos hijos de la mismísima. Son todos que, en, entre drogadictos, narcisistas, tienen problemas psicológicos, problemas con la autoridad. Son eh, tomados por una multinacional que se llama Boat, y que ella administra los superhéroes, hacen películas... Tienen merchandising... No son políticos, ¿cierto? Es como si fuera... Ay. Claro. Mira, yo lo veo más que nada... Es, que es como un paralelismo con las figuras de Hollywood... Ah... Con sí. los artistas, con los cantantes... Una cosa así... Que la gente los tiene como en pedestales... Cuando al final... Puede que muchas sean una mierda... Entonces... En esta segunda temporada... Ya que En los cuatro primeros capítulos... Si bien en los dos primeros... Baja un poco la... la intensidad... Porque los ocho primeros capítulos son... Muy brutales... Tú estoy así como... Haciendo la maratón y no queréis parar de ver... Pero cuando veis estos dos, es como que uf, bajamos un poco las revoluciones. Pero el 3 y el 4, volvemos a lo mismo y ya, ya, ya. Se mantiene muy arriba. Eh, se los recomiendo para que lo vayan. Eh, como les digo, está en emisión en este momento. Hasta el día 9 de octubre se va a estrenar el, el último capítulo de la segunda temporada. Estamos todos pendientes para ver qué va a pasar. Así que, nada, pues muchachos, pónganse al día con eso. Está en Amazon, está en Rolandini PTV también, así que no tenemos problema con eso. ¿eh? Excelente, don profe. Que eh, ahí está Gotchira con un... toda la. Goyra. Gojira. Gojira. Gojira. Oye, buena, The Boys. The Boys, sí. Bueno, ¿sí? Buena, ¿sí? profe. O ¿Sí que en verdad son el capítulos de honor Ajá. Pero valen completamente la pena. Vale la pena. sí Oye, pero ¿está en IPTV o no? Ay, ¿Y IPTV. la segunda temporada? También, para <coughs> la día. pena Apenas se el tiro está ahí. Excelente, y ahora que vamos a tener tiempo, fin de semana. Eh, después de la fiesta, ah, obviamente. Por por... El maratón, sí, pues. Exacto. Ya que no va a poder salir por estos desgraciados que no tienen encerrado. Oh. Oh. Ya vendrán tiempos mejores, dijo el otro. Uh, <risa> los mejores tiempos mejores, pues. <risa> Se quedó ahí en la aduana la alegría. Claro. claro. <risa> oh, ¿verdad? ¿Cuántos productos están en la aduana? Y así pues, chiquillos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Oye, antes de irnos, que. Sí, es que yo quería mandar un saludo. Digamos, por hola. A la señorita María José Puma, que es una auditora fiel, uh, que nos escucha. Así que para ella, saludos a Perú, carajo. Pe ¡Viva hola, Perú! José. Carajo. Dejale, ¡Viva Perú! Así que que nos escucha desde Perú, así que saludos. Excelente. Saludos. Y sí, pues chiquillos, nos estamos despidiendo en esta edición. Me faltó yo, bo? yo iba a hacer una cosa. Ah, de veras, pues... Me lo olvidó. Ya, don Facho. Oye. Mírame. Una cosa cortita, que a lo mejor ustedes ya la dijeron ya, pero ahora que estamos los tres que sea oficial. Ajá. ¿No ¿Quién Quería... se casa con.? El... No, casar no, no, contigo, No, <ríe> es para el podcast escucha. ¿Ya? Si usted a lo mejor, pucha, partió el año con esa sopita de murciélago y no le quedó muy bien, ajá. Y después, pucha, como. Pa, para mejorar la, la facha, se, se metió en una marcha con su corte de nuevo, nuevo y lo confundieron con un, un paco infiltrado y le sacaron la cresta y después en el hospital le dijeron que tenía COVID-19 y ya le había dado eso hasta el perro del vecino aún así, para matar esa buena vibra se quiso comprar algo por internet con ese 10% pero llegó ese paro de camioneros que... ese pedido quedó por la aduana y se la atrasó aún así si usted televidente, televidente si usted podcast escucha, ha llegado hasta esta instancia, es que ha pasado agosto. Oficialmente. <risa> Un aplauso. Aplauso. Gracias. Para aplauso eh. para eso. Ahora, no sé si es bueno o malo a esta altura ya. Sí, <risa> bueno, pero te queda todo el año <risa> Nos queda mucho, chiquillos. Y nos queda mucho podcast todavía. Sí. ¿ya? Pero volvemos la próxima semana. Agradecido de todos los todas las personas que nos escuchan, nos apoyan, eh, los queremos, eh, cuídense harto, pásenlo bien en estas fiestas patrias, eh, cuídense, lo vuelvo a repetir, eh, Fondéense en casa o no tomen no sé si tanto. Tomen oh, hasta morir, bueno, si no van a quedar en casa Bueno, bueno en todo caso, disfruten No va, nos van a atropellar Ni martincito, sí, ni lo vamos a no, morir, porque... y Nos lo merecemos Comer sí, empanada, tomar Vomiten el colchón sí <risa> <¿qué onda? risa> <risa> bueno, si no vamos a quedar en la casa Sí. <risa> pero siempre escuchando la capital de los Lucina Obvio, ¿Ya? hasta la inconsciencia Exactamente, así que Nos escuchamos la próxima semana, un abrazo y bueno, ya. Chau, chau, chau, chau Chau, chau. chau.